Voy a aprender radio, ya tengo que esperar eso, voy a caer de bueno ahí. Eh. One, two, three, let's go. Caliente, caliente, caliente, caliente, caliente. La chica está bien caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente. La chica está bien caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente. La chica está bien caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente. La chica. Escucha cómo suena el bajo. Así que menea ta, ta, bajo. A lo que te nena sin mayo, Mira que tu pena acaba de empezar. Sal, baila rico, genial. Tú eres una chica con floretal. Como tú no hiciste otra es igual. Bella, no pare de gozar. Sal, ya. Yeah. Bien ardiente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente La chicada bien caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente La chicada bien caliente, caliente, caliente, caliente, caliente chica está bien cuando ella la ven bailando le dicen oh mami que culazo un piropo que bien sensato así que mami no pare ya que te envidien en las demás si tú eres una chica genial como tú no hay otra igual ya que tú eres original que te envidien en las demás si tú eres una chica genial como tú no hay otra igual ya que tú eres original mami mami mami Sé que hasta este es el último round, pero mira ponte donde tú quieras. Pero eso sí, menea sin parar, nena. <ríe> Dale ya. Yeah. Caliente, caliente, caliente, caliente, caliente. La chica estaba bien ardiente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente. La chica está bien ardiente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente. La chica estaba bien ardiente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente. La chica estaba bien ardiente. Siempre estamos activos y nunca inactivos. Esto es video, música. Ay, hey, mi producto. Estamos rompiendo RECORD ahora mismo. Yo soy el productor, yo soy mi productor. Así que, ¿quién es mi productor?